Bienvenido a Entre Especies. Sí. Bueno, joven, ¿dónde Yo, estás? Te, bueno, te, déjame que te presente un poquito sí, vale. y luego cuentas A Elena la conocí vía Instagram, así que tiene mucho sentido tomarse un té con ella vía Instagram. Sí, <risa> Aunque sí. no, conocernos presencialmente en un retiro de verano al que viniste y luego me has acogido amablemente en tu casa alguna <risa> vez que he ido por Barcelona también. Porque tú vives normalmente en Barcelona, exacto. pero aquí, ¿verdad? No, ahora estoy eres? en Alicante, estoy... Bueno, todo esto me pilló que estaba a punto de, de bajar a Alicante y adelanté la salida. Y estoy en, en Aspe, Alicante, en un pueblo. Y la verdad que he tenido mucha suerte de que me pille aquí porque estoy un poco en el campo. Entonces, la UMA y el Antón tienen terreno para jugar, tengo posibilidad de ver los pájaros. O sea, no me ha podido pillar el mejor sitio ¿Quiénes son la Uma y el Anton Cuéntanos Bueno, a ver Yo me veo congelada, ¿eh? así que no sé si ellos se verán Se pero... te ve, perfecto Esta es la Uma Hola joven ¿Cuánto tiempo? <risa> está aquí durmiendo está? Sorprendentemente está durmiendo al lado de Caede Cosa insólita Sí, sí, sí ahí Está viendo acercamientos ahí Y aquí está la Leya ¡Hola! El momento ha total. sido sí, total. Y Antón está está afuera jugando en el patio. Decir que Antón es el compañerete de Uma, es otro perrete. Sí, sí, es como, de... como Uma, pero el doble de grande. O sea, Uma pesa 7 kilos, Antón 14, pero físicamente es que son iguales. Y, y la gente nos confunde en Instagram, muchas veces, ¿es Antón o Uma? O sea, Luego de caracteres muy distintos. Alguien comenta, al respecto de Kaede y Uma, nos estamos uniendo todos. es cierto? <risa> pues no es sí. ninguna tontería, porque <coughs> sí que es cierto que hay un hay, hay muchos movimientos entre nosotros, está claro, pero hay mucho de unión en general, ¿no? Y nuestros animales ya se van notando, y nosotros en las sesiones que estamos teniendo, que estamos teniendo muchas últimamente porque hay mucho movimiento energético de salud y de comportamiento entre los animales y, y mucho se ve como las emociones, no ya de la familia, que eso siempre pasa, sino del inconsciente colectivo. Depende de si vives en un lugar con mucha gente o vives pues, como tú estás ahora, más alejado en, en el campo, que la naturaleza transmuta mucho y que está como más desahogado, cambia mucho cómo está afectando a nuestros animales, ¿sabes? Sí, sí. No, desde luego, cuando hemos estado en el piso de Barcelona, porque ya suelen estar conmigo en Barcelona, eh, hubiera sido impensable. O sea, estaba aquí en el ordenador y he visto como Uma saltaba a la cama, la Caede se la miraba así como diciendo vale, pero no me toques. <risa> <risa> y se han tumbado las dos y la Caede no se ha ido. O sea, lo normal sería que Uma se hubiera subido y que se hubiera ido. Y ahora estoy viendo el acercamiento, o sea, me encanta porque es algo insólito o sea insólito qué guay sí, sí. pero bueno tú te dedicas normalmente a dibujar bueno estudiamos las dos bellas artes esto hay que decirlo y yo luego salí por peteneras y tú un poquito pero no tanto sí no tanto no tanto al final me sirvió de algo sí, sí. Yo me dedico a hacer fotografía de mascotas, a, foto a fotografiar a familias con mascotas, verdaderamente. Porque no hago solamente la foto del retrato del perrete o del gato, sino que a mí lo que de verdad me gusta es ver a la familia, a humanos, peludos, todos y, y hacer fotos todos juntos. Sí. Y Ajá. también dedico a crear complementos molones para humanos molones con mascota y a, a dibujarlos y a, a aplicarlos en felcudos o en tazas o taza, ¿eh? enseña, enseña el dibujo, ya que estamos. No, el dibujo, es que le tienes toda la mano encima del dibujo. <risa> la taza que hicimos para la fontanería de mi padre para regalarlas a los clientes y pone adopta, acoge a padrina una forma de, de animar a la gente a que fuera un poco solidaria y un poco animalista. ¡Qué guay! ¡Qué bonito! Pues, eh, ay, algo iba a decir ahí, pero bueno. Eh, a ver, bueno, también, sí, ya sé lo que iba a decir. De todas formas, esto te ha pillado... También eres una gran Instagramer, que a mí me tienes loca, porque yo que esto me cuesta un mundo... Y yo te veo a ti, hoy he visto una historia con musiquita, con no sé qué, que digo, pero esta mujer cómo hace esto. <risa> <risa> a ver, a mí me gusta mucho Instagram, pero sí que tengo que decir que yo te, te, te veo y pienso, oye, cómo se atreve cada día con un directo. Y a mí que los directos me dan como un poco de respeto y siempre está ahí Mariví, poniéndome a límite mis cosas. <risa> <risa> pues todo a mí, que no sepas con las stories. <risa> Tenemos ahí mano a mano. Pero bueno, ya, ya, ya tienen preguntas, ya, ya intercambiaremos ahí. Vale, vale. Si queréis seguir, ella es en, en Instagram, Elena Caede Art ¿no? Sí, Elena Caede punto art. es con K, que es el nombre de la gatita que hemos visto antes. Elena sí. Kaede A R T y, y la verdad que a mí me gusta mucho seguirte, la verdad. Gracias. gracias. Muy... <risa> sí, que es verdad y... que ahora estoy con la cuarentena he estado un poco más, como más hacia sí. adentro y me ha costado más compartir, pero normalmente estoy ahí a tope. Sí, de verdad, de todas formas, te diré que era un poco la energía que había y era un poco lo que tocaba. Yo he sacado los directos a pesar, bueno, de hecho estuve unos días que ni eso. ¿No? pero luego saqué los directos un poco también por, para, porque bueno, sí que, sí que es cierto que es tiempo de tribu pero de tribu y hacia adentro no de tribu y hacia afuera ¿sabes? es de tribu de compartir las cosas bonitas de sentirte apoyado, de sentirte eh, pues que estás con más gente pues como nos está pasando en los directos eh, yo, yo este es mi momento del día yeah. <ríe> pues, ¿cómo lo hace? pues porque es mi momentito del día encima, siempre con quien hablo, sois amigos míos y me lo paso bien, ¿sabes? Sí. Y yo sé que muchos de los que están ahora ahí escuchando al otro lado, igual. Sí. Yo también, sí. amigos también de, de la tribu, compartimos in, eh, intereses y es de lo que estamos hablando, ¿no? Sí. Para mantenernos, para seguir con nuestra intención y nuestra atención, que nosotros sabemos que con eso estamos creando cada día el día siguiente, así que mantener nuestra atención y nuestra intención en las cosas que nos gustan y por lo tanto con un punto de disfruto, de disfrute sí. porque dentro de todo lo que está pasando y que bueno, a ver, yo estoy en Madrid ya no lo voy a volver a contar ya sabemos <risas> todos cómo, lo cómo fue eh, y aquí, pues quieras que no incluso que yo estoy en una zona que estamos todos y sales al balcón y ves a todo el mundo en su casa y te quedas muy tranquilo, ¿sabes? Pero, pero claro, en Madrid sí que están llegando, bueno, y no solo en Madrid, de Barcelona, alumnos míos y clientes, que sí que están llegando gente que ya está siendo afectada de una manera u otra, ¿no? Mm. Porque está, sí que hay sitios donde la cosa está complicada, pero eh, aún así, o sea, mantener somos guardianes de nuestro ánimo. Entonces, por aquí toca. Y no solo somos guardianes de nuestro ánimo por nosotros y por crear nuestro día siguiente. Como estamos viendo con nuestros animales y en general el comportamiento de esta pandemia y tal, somos guardianes de nuestras emociones y nuestro comportamiento. me la gasta muy mal, me dice Paqui que también está ahí tocada con el tema. Sí. Es que... <coughs> Pero estamos viéndolo con el comportamiento de nuestros animales, con el comportamiento de, de, de la pandemia en sí, que somos guardianes de nuestras emociones y de nuestras actitudes, no solo para nosotros mismos, sino un poco para, para los que tenemos, para los más cercanos, lo primero, y así poquito a poco, foco a foco, para crear toda una actitud global mm. que, que, nos, que nos ayuda a todos. Sí, ¿no? yo creo que esto, estos momentos nos están haciendo entender que... Que tú y tu relación con el otro es muy importante y que como te encuentres tú y lo que te transmitas y lo que el otro te transmita y, y es un poco aprender a manejar nuestros, nuestras relaciones y nuestros sentimientos un poco en todo. y Porque de verdad te estás dando cuenta de la importancia que, que, y la dependencia que tenemos uno con nosotros. Uh -huh. ¿Y por ¿Qué ahí es? qué tal es? Pues aquí, la verdad, bastante tranquilo. Bueno, yo, yo trabajo de, yo solo de hace mucho tiempo, entonces sí que es verdad que me ha pegado un parón de trabajo fuerte, pero mi día a día tampoco ha cambiado tanto. O sea, yo estoy acostumbrada a estar en mi casa con mis animales. Eh, sí que es verdad que tenemos la suerte de mm, no tener ninguna persona cercana afectada, y lo que es en el pueblo, o sea yo sé de un par de casos aislados, que un par de casos en un pueblo de 20.000 habitantes, pues tampoco, o por lo menos que se haya dicho, igual hay más, pero que se sepa que al final la deja de ser un pueblo y se sabe todo. Así que está la cosa tranquila, asustados, pero yo creo que tranquilos. En ese, en ese sentido... Me siento afortunada de que me haya pillado aquí, porque la sensación de cuando estaba en Barcelona a cuando bajé aquí en Barcelona, y mira que hace tres semanas que estoy aquí, la gente estaba ya como mucho más agitada, o sea, toser en el metro era como que te mirasen 50 personas mal, <ríe> era horrible. Sí, sí. Así que bueno, dentro de todo, tranquilos y aprendiendo un nuevo ritmo, que hay gente que lo lleva mejor que otro, lo de, lo de parar. Sí. Bueno, yo es que a mí me pasa como a ti. Yo vivo en cuarentena, como quien sí, dice, ¿sabes? Sí, sí, o sea, no hay tanto sí, cambio. Lo único que sí es que salgo yo a hacer mi compra y aquí, gracias a Dios, hay alguien que me la hace porque yo tosiendo no puedo ir a ningún lado. ¿no? Porque, vamos, tendría que llevar... Es que ni aunque tenga bronquitis, ¿sabes? No, mm. de una manera. Pero bueno, de todas formas, sí que es cierto que efectivamente a lo que iba a contar es... Tú eres una gran Instagramer, te dedicas a pintar, a hacer fotos, pero sin embargo estos días has estado haciendo otra cosa. Sí, estaba haciendo de carpintera. Es que fue una cosa muy rara, porque yo llegué, claro, bajé de repente, adelanté mi viaje aquí y fue como que el universo me dijo, no, no, espera, que te va a tocar parar, porque me bajé la cámara sin tarjeta, eh, había pedido unos felpudos aquí que han tardado 21 días en llegar, eh, no me bajé materiales para dibujar y fue como... Ostras, todo lo que yo dedico mi día a día, no puedo hacer nada. Y encima se me cayó el disco duro al suelo, que está... Ya veremos, si lo recupero. O sea, no podía hacer nada. Y decía, ¿y qué hago? ¿Y qué hago? Y tenía maderas tenía herramientas y me dediqué a hacer hoteles de insectos y casetas para pájaros. Efectivamente, hoteles de insectos, chicos, y casetas para, para pájaros. Eh, además, a mí me consta, porque me acuerdo que cuando estuve contigo la última vez, en Navidad fue... Eh, en Barcelona, estuvimos fuimos a, un, fuimos a un mercadillo que me querías ir porque estaba exponiendo una persona a quien sigues sí que se dedica a hacer todo esto. ¿no? Los niños de David se llaman, chicos, sí, sí además, eh, cuando, claro, yo no tengo, no tengo ni idea, estoy aprendiendo sobre la marcha, y cuando yo me planteaba qué meter dentro de mi teléfono, porque... Es como una casita con compartimentos y en cada compartimento hay un material que ayuda a una determinada especie a su unido pues a mariquitas, a cien pies, etc. Y son especies, digamos, de mmm, insectos como favorables o que te interesa tener, que controlan a otros insectos que no te interesa tener. Por ejemplo, te interesa tener mariquitas para que en, en tu huerto no se, no se te hagan pulgones. Es una forma de, de ayudar al ecosistema a regularse. Y claro, dije, ¿qué, qué meto? Y, eh, y la verdad que el chico me ayudó un montón. Le escribí por Instagram, mira, soy tal, te compré un comedero de pájaros en Navidad, estoy construyendo un hotel, y me ayudó un poco a decidir qué meter en mi hotel de insectos. Te diré que eh, aposta hoy he preguntado a, a un amigo que ya estuvo por aquí, no sé si viste ese directo, César, que se dedica a cuidar de la tierra, uh -huh. y porque sabía que te iba a preguntar esto le he dicho oye yo, yo tengo mi idea pero quería que él me dijera oye qué idea eh, si te dijeran si te hicieran la pregunta de qué, cuál es la labor de los insectos en la naturaleza qué me dirías y el tío que le encanta estas cosas y pues me dice la mano de dios se les llama la mano de dios y digo, espera que te cuento y, y me, ha, me ha contado que el próximo día le voy a pedir que por favor no lo explique más pero me ha contado como si, sí, se considera que los los insectos notan en la energía qué plantas y qué lugares son los que están más de, eh, más débiles o más en cuesta, cuesta abajo, ¿no? Uh -huh. Y lo que hacen es ayudarles a morir. Porque realmente en la naturaleza, en, la, en el mundo vegetal, la muerte como tal no existe. Es la transformación, ¿no? Uh -huh. Pasando ese ciclo de ir para abajo más deprisa, gracias a los insectos, y los ayudan también en la transformación hasta que vuelven a ser, eh, <coughs> vuelven a tener la capacidad, no como la misma planta, pero se reintegran en otro ser vivo, otra planta, otra... En fin, todo... ellos ayudan en ese ciclo y no es aleatorio, dice no es aleatorio, es depende de la fuerza que tiene el vegetal. También puede ser, hay veces que es pues que el humano los ha plantado y los ha plantado en cualquier manera, sin ser... Típico nuestro, ¿no? No ser muy conscientes de la energía y los flujos de energía, uh -huh. y entonces energía, pues pongo esto aquí, porque sí, o porque me queda bonito con el cuadro que tengo detrás, o porque no sé qué, y no es el mejor sitio energéticamente para la planta, y entonces eso la debilita, y ahí es cuando aparecen los los insectos y la ayudan a terminar ese proceso. Ah, ¡Ostras, pues no tenía ni idea! Estás haciendo teles para la mano de Dios. <risa> ¡Vaya, me siento importante! <risa> Sí. Y, y la verdad es que es algo que tenía como en la cabeza hace un montón de tiempo hace, o sea, incluso cuando no sabía dónde, dónde le iba a colocar, porque bueno, ya ves que mi, eh, la única planta que hay en mi casa es la que tú me regalaste, la única planta que había en Barcelona es la que tú me regalaste. Una de las cosas cuando estaba preparándome para traer la cuarentena, ya la tenía todo cargado y dije, bueno, bueno, espera, espera, la planta también se viene que no se sabe cuánto va a ser. Y vamos a ir teniendo la huma, la o sea, una cosa y, y lo tenía en la cabeza mucho tiempo me hacía mucha ilusión hacerlo y es algo que he disfrutado muchísimo y que, y que si alguien quiere uno que me escriba que tengo más madera <risa> pues yo te voy a pedir uno ¿A sí, sí. sí, sí encantada sí sí además ayer mmm, mmm, de lo que es un insecto y toda la historia hombre pues ahí llego cinco eh, parejas, más, así que tengo madera para hacer varios hoteles. Pero, de todas formas, hoy te he convocado porque estamos pasando... Muchos no tenemos la suerte que tenéis, Uma, Antón y tú, de poder salir ahí al, al jardincito a correr un rato. Uh -huh. eh, eh, y estamos en casa la mayor parte del tiempo con nuestros gatitos, con nuestros perritos, con nuestros canarios, en fin. Y una de las cosas que podemos aprovechar este tiempo para hacer es, se me ha ocurrido, pues hacerles fotos buenas de estas que no todos tenemos, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, que tú, yo sé que tú de esto sabes un montón y que nos puedes dar algunos tips para, para conseguirlo. Vale. A ver, lo primero que le digo a todo el mundo que me hace esta pregunta es eh, vigila un poco cómo, cómo te sientes y ¿Y cómo se siente el animal? O sea, esto tiene que ser divertido para ti y divertido para tu animal. Si no sale la foto, no pasa nada. Lo importante es divertirse, pero no agobies al perro o no agobies al gato queriendo hacer la foto de Halloween ideal o la foto que tú tienes en la cabeza. Si sale, sale. Y si no sale, no sale. Así que disfrútalo, porque es lo importante. Si quieres seguir vamos, si quieres seguir haciéndole más fotos, porque como la es la primera sesión, va a ser la primera y la última sesión de fotos que le hagas. Así que por eso, vigila tu energía. Eh, lo segundo es, sobre todo, esto lo veo, encuentro mucho en gente que tiene gato, es eh, ponte a la altura del gato, o sea, su mirada es, es la clave, es lo que además los gatos tienen unos ojos enormes, eh, es lo que va a contar la mitad de la foto, tanto si mira a la cámara como si no, o sea que fíjate hacia dónde está mirando, llama su atención, ponte a su altura, no hagas la foto del gato así de cualquier manera desde arriba, no, su mirada es la clave y estate un poco pendiente de lo que te quiere decir. Tanto si te está mirando a ti como si está mirando el bote de pienso o está contando... O sea, es lo que cuenta la historia. La mirada en una foto es lo que cuenta la historia. Así que si hace falta, te agachas a su altura y que te miren Y esperas. Mira, yo tengo un amigo que es, es un señor ya mayor, pero es fotógrafo de naturaleza de los más famosos del mundo. Yo estoy con los nombres y no os lo puedo decir ahora, pero él lo es, ¿sabes? Es uh -huh. un crack. Y vive en Albacete, por cierto. Y, y me cuenta que hace, tener unas buenas fotos de naturaleza, pero él de naturaleza salvaje, uh -huh. eh, uh -huh. es darte horas y horas ahí esperando. Sí, Acabas sí. aprendiendo mucho de naturaleza porque no te queda otra. Estás ahí esperando, viendo todo a tu alrededor, todo uh -huh. lo que va pasando. Sí, sí, De hecho, una de las cosas que hago en mi tiempo libre es ir a hacer fotos de, de pájaros. Y nos vamos a un, a un hype que se llama, que básicamente es una caseta en la que caben una o dos personas. A lo mejor estás tú solo, a cuatro horas metidos en una caseta que solamente cabe tu silla, con tu cámara, y en, mirando por un cristalito y esperando a que tengas la suerte que el pájaro se pose en una ramita que tienes allí delante. Que a mí me ha pasado de estar cuatro horas en Lleida con un sol que pegaba en la caseta y mmm, ver pasar al pájaro y no hacerle ninguna foto y no pasar ninguna otra cosa en cuatro horas. O sea que es esperar, tener paciencia y siempre adaptarte tú al tiempo del animal. Ya sea un pájaro, o sea tu gato, o sea tu perro, es adaptarte tú. En ese sentido yo creo que... Que la fotografía de, de animales se parece un poco a la fotografía de, de bebés, ¿no? Porque no le puedes decir a un bebé, no, no, estate ahí sentado, no, no, o hacer lo que le hace. Y el gato también, o sea, darle un motivo para que esté allí contigo, que sea pasárselo bien. Si no, para él no tendrá sentido. Claro, y disfrutar ese momento, efectivamente, sí. pasártelo bien, que dice Male. Eh, no sé si claro, mira, yo pues ahí quiero contar yo, cuando esté a, a ni el gatito último que adopté hace ya tres años, pero bueno. Eh, adopté a Indy y Indy tenía su Instagram particular. Sí. ¿Qué pasa? Que Indy, pues, llevó mal ese cambio de casa. Pues porque eso no, no era porque él quería, no, él hubiera se hubiera quedado con la persona con la que estaba en ese momento. La quería un montón. Y, y bueno, pues, él lo pasó mal y llevó, le llevó bastante porque los gatos son lentos con todo esto a menudo, o sea, no podemos generar, o sea, estoy generalizando, pero luego hay individualidades, ¿no? Pero en general son lentos en los procesos de cambio, pues eso, Uma y, y Kaede, pues ahí van, poco a poco, ¿no? Avanzando a su ritmo. Sí, sí. <coughs> y, con los míos y en mi casa, pues igual, ¿no? Pero me acuerdo que yo intentaba mantenerle el Instagram. ¿sabes? Pues yo qué sé, porque creía, bueno, es parte de su rutina, está acostumbrado, además, en las fotos anteriores le veías como, sí, ¿qué pasa, nena? <risa> Soy guapo, pues sí, ¿no? Y, pero luego me di cuenta que, que, que no quería, o sea, que apartaba así, que era como, no, no. Y de hecho, llegué a, a, al final le acabé preguntando, ¿no? Quise primeras porque no, no estaba receptivo a explicarlo al principio, pero luego cuando ya, le, ya estábamos más cercanos y ya me contó, lo relacionaba un poco, era como, sí, muy guapo, pero luego me sueltas, ¿sabes? Luego me dejas. ¿No? Entender aquel cambio porque no fue la idea, la persona, la persona le quería mucho, pero por las razones que fuera, pues no pudo continuar con él, ¿no? Entender, aceptar, ¿no? Él era un gatito orgulloso y pues eso, pues soy guapo y soy orgulloso y la vida está a mis pies. ¿No? Y de repente esto le partió por la mitad. Entonces él identificaba que le hicieran la foto no. con todo aquello y era como, sí, me vas a hacer fotos, sí, pero, pero luego qué? No me, ¿sabes? No me mm -hmm. engañas. A él le hacía sentir como importante, pero sí, luego después sí. de aquello le ha costado. Y solo últimamente me ha vuelto a pedir alguna foto. Así que a lo mejor ahora retomamos poco a poco el Instagram. Sí, sí. Hombre, ahora que estás en casa... Bueno, tú no estás al rato con tus gatos, ¿no? O ya no, estás... Claro. Todavía no. Pero bueno, ahora los que, tiene, los que tienen la suerte de estar mucho tiempo en casa, es que además puedes a, adaptarte a todas sus posturas que son todas maravillosas. O sea, si un gato sale mal en una foto, la culpa es del fotógrafo, porque en todas las poses está que te lo comerías. Entonces también es un poco un momento para ver qué zonas de la casa le gusta más a tu gato y si sabes que le gusta más esa ventana, pues ponla un poco bonita para que luego cuando hagas la foto, pues tener ahí detrás el color, que va, el, a lo mejor la cortina que va a juego con sus ojos, no sé, o un cojín con un dibujo especial, o sea, si sabes que a, a tu gato le gusta ese sitio, ponlo bonito, que te ayudará luego a hacer la foto bonita. Joder, yo no había caído en eso nunca. Claro, sí, tiene toda la lógica. Claro que sí. sí. De hecho, cuando, cuando llegó Leia a casa, una de las primeras cosas que hice, o sea, Leia tiene, no la habéis visto porque estaba durmiendo con los ojos cerrados, pero ella tiene unos ojos azules y grises preciosos, súper llamativos, y yo compré unas sábanas azules. Y dije, a esta le gusta a mi cama, le voy a poner unas sábanas azules que para la foto me viene estupendo. Sí, sí, sí. Así Qué que buena. ya no. Hay que aprovechar un poco también los sitios que a ellos les gusta. O, o no, o al contrario, no añadir cosas, sino a veces aportas más quitando cosas, limpiando el fondo. A mí me pasa, por ejemplo, aquí hay un sitio que a la calle le gusta mucho ponerse y, y siempre que la veo pienso, ostras, tengo que quitar el saco de pienso del fondo porque no me pega nada. El día que lo quite le hago una fotaza. Pues sí. Es importante Oye, estar atento ahí a los detalles, que a, a todo lo que sale en la foto que no es animal. Sí, porque coger al vuelo momentos ahí de estos increíbles, ¿Eso ¿hay algún tip que se pueda dar? Eh, momentos increíbles, a ver, tener siempre el móvil preparado, o eso siempre ahí al instante. Hay móviles que te permiten con la pantalla de bloqueo darle en la esquinita de abajo y te salte la cámara de fotos que eso ayuda un poco a, a ahí. Y luego, aparte de estar preparado, tener mucha suerte, provocarlos, y si tienes a alguien que te ayude, mejor. O sea, si tú quieres pillar a tu gato en cierto sitio, haciendo tal cosa, o sea, búscate un ayudante que te lleve el gato ahí con un juguete o tal. Siempre estas cosas. Yo siempre hago, que hago fotos animales. tengo que O sea, está su humano ahí ayudándome. Tener claro. una ayuda es, es fundamental. O sea, ya hacerle fotos a, a Uma o a Kaede yo sola es muy raro. Siempre hay alguien que, que, o mi compi de piso, o mis padres, o lo que sea, que están allí haciéndoles un poco de peloteo para que se pongan en tal sitio, o, o lanzarles tal chuche. Es muy importante que alguien te ayude. Ay, me tengo que es de la tos. <risa> Ay, perdón. No te preocupes. Ah, o sea que tienes ayuda, Yo eso me lo pregunta muchas veces, porque yo, claro, no puedo tener ayuda. Y los que no tenemos ayuda, ¿qué podemos hacer? Bueno, esto que nos has dicho antes, preparar la foto, ir a adelantarnos al momento, ¿no? Sí, y, y, y adaptarte a sus tiempos, porque muchas veces, eh, yo suelo ir de vez en cuando a protectoras, sobre todo a protectoras de, de, de gatetes, que no suelo tener tanta ayuda porque los voluntarios están allí yendo viniendo a lo mejor explicándome algo y lo que haces al final es como como cuando tú vas a una boda y al final te olvidas de que está el fotógrafo al principio solamente estás ahí ay, ay, que voy a salir y al final ya de la boda ni lo ves pues al final mmm, me siento un poco igual yo estoy allí con todos los gatos y al final ya se olvidan de que estoy y ya les hago fotos pero en sus sitios es lo mismo que, que los animales cuando estás en tu casa tú solo pues Hazle fotos en sus sitios, prepara esos lugares que les gustan y adáptate tú a sus sitios favoritos. Y su... es que al final también, la foto espectacular, saltando, no sé qué. En verdad, yo pienso que lo que más te, te va a gustar dentro de unos años es la foto con su mantita de siempre, con su eh, juguete favorito, con el, el sitio donde siempre se ponía, porque es como lo vas a recordar y, y al final por lo menos es un poco el sentido que yo le veo a mi trabajo, o sea, que sean fotos que hayan capturado lo que les gusta y su esencia y su, y su rutina, ¿no? porque es tu recuerdo de ellos también. ¿Y para perros? Sí, para bien. perros es más fácil. Es verdad que para perros es más fácil. Y... Les puedes decir, hay, hay perros y perros, claro que también hay perros y perros, hay perros que, que te hacen hasta el pino y te hacen cualquier cosa, y perros que tienen mogollón de autocontrol que puedes decir sienta, tumba, y alejarte y hacerles la foto. Eh, pero yo creo que es un poco igual. Es verdad que durante las sesiones que tengo con los clientes, tampoco les pido mucha cosa. Aparte de un sienta a un tumba, pero para que estén un poco juntos a sus humanos y tal, no les pido mucha cosa. Esto va de, de sentarte, observar y, y camuflarte un poco, ¿no? O sea, de ser observador más que de ser director de orquesta. Y eso surge muy fácil cuando, yo lo noto sobre todo, cuando vamos al, estu a, al estudio, cuesta un poco más, eh, pero cuando voy a una casa, eh, mira, Luca la, y Luca la loca lo, lo sabe, eh, yo estoy en casa de, de Celia, de Luca la Loca, y claro, es que no hay que hacer nada. Ellos están con sus humanos en su vida cotidiana y van a salir un montón de fotos, porque van a ser ellos totalmente y al final es lo que quieres en la foto. No quieres a tu perro, a lo mejor sí, pero como algo puntual, ¿no? Estos días yo creo que deben servir más para conocerlos un poco mejor, eh, adaptarte un poco más a sus tiempos y pillarles, en, eh, observarles aprender de ellos y fotografiar cómo son ellos en el día a día que es como es, es... sí como veis yo creo que todo todo lo que todo lo que tiende ahora con los animales no, es un poco un poco no es completamente distinto a lo que antes se entendía por eh, estar bien con un animal antes era conseguir que haga ah, lo que yo le digo conseguir que Ta, ta, ta, pum. Es como que, que venga a mi terreno, que venga mi terreno, llevarle a mi terreno, ¿no? Y ahora, la comunicación, la fotografía, ¿sabes? <risa> Todos los educadores caninos, tuvimos el otro día Hans aquí también, ¿no? Eh, caninos y felinos, tuvimos a terapia felina también, ¿no? Uh -huh. Al final, lo que nos estamos dando cuenta es que, y además es que luego ya es ley de vida, que si, si para... Para lograr una buena relación con tu animal, necesitas antes aprender a escucharle, aprender a escucharle a muchos niveles, como este que estás diciendo ahora, por ejemplo, ¿no? Observando. Mm -hmm. Eso también es una escucha, ¿no? Observar y tomar conciencia de qué es lo que le gusta, cuándo le gusta qué. Pues yo sé, siempre mis gatos me piden al atardecer, no se pierden un atardecer. Tenemos una vista del, est del atardecer estupenda. Mm -hmm. Pues ellos me piden salir dos horas antes, se ponen a tomar el sol y cuando empiece la puesta de sol se ponen todos ahí súper erguidos mirando la puesta de sol, como diciendo al sol hasta mañana, pero ahí con solemnidad, ¿sabes? Pues observándoles, viéndoles qué, qué les gusta, dónde les gusta en cada momento, sí. efectivamente sí. también es la manera ¿no? de, sí. de conseguir buenas fotos. Yo, a ver, yo creo que esto, en general, todos los que estamos aquí ahora en este directo, ya lo sabemos, ¿no? Pero todavía hay mucha gente que habla de, o sea, los gatos, o sea, no, los individuos, o sea, tu gato es de una manera, el mío es de otra, otro gato es de otra manera, y cada uno tiene sus gustos, su manera de ser, y, y eso es lo que, lo que tienes que estar atento para hacer fotos, o sea, el fotógrafo es un observador, y estos días... En casa, tienes que también ser un observador. Ya hagas fotos o no hagas fotos, pero es una oportunidad para conocer al animal con el que compartes tu vida a todas las horas del día. O sea, el momento es que a lo mejor antes estabas trabajando o no estabas pendiente, a ver, pues, oh, pues no sabía yo que mi, que mi perro hacía esto por las mañanas. No sé. Y es sí. un buen momento para observar a, bueno, a toda la familia, humanos y todo también. Sí que es cierto, sí. Sí. Uh -huh. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y qué diferencia dirías tú que hay, o que has notado tú, entre fotografiar gatos o fotografiar perros? ¿Hay algo así general? Algo así general. Eh, bueno, yo diría que, en general, es que los gatos sí que es 100% adáptate a ellos. O sea, la sesión va a durar lo que el gato quiera. Esto es así. Cuando el gato diga que no, es que no. Si el perro dice que no, a lo mejor va a tardar un poco más de tiempo porque tiene como esa de, de, de complacerte o de, de estar contigo más, pero un gato sí que es más tajante. Ahí sí que tienes que hacer. Igual, o sea, yo cuando llego a una sesión con un perro, eh, generalmente los clientes que vienen son perros que son más o menos sociables y tal, y suelen estar interesados y algunos tienen como una energía muy alta, y yo lo que intento es estar tranquila y no dejarme llevar por toda su agitación porque al final si, si yo alimento eso y juego y juego y tal, al final están en un nivel que no hay foto posible porque solo quieren jugar, entonces no van a parar y no hay sesión posible. Y con el gato es un poco al contrario, lo que me suele encontrar es que el gato mmm, me mira de la otra punta y me dice, bueno ya veremos, eh tú deja tus cosas ahí que, que me lo estoy pensando. Y yo suelo dejar las cosas, siempre llego a una casa, suelo dejar las cosas y le digo al humano, bueno, dejo aquí mis cosas, vamos a tomarnos un té o dame un vaso de agua y hablo un rato con el humano. Y ya el gato empieza a investigar mis cosas, se toma su tiempo en conocerme, mientras que el perro suele venir enseguida. Entonces yo creo que es adaptar tu energía a esas dos formas de ser de cada, de cada especie. Que como digo, esto es un poco... Al individuo, ¿eh? porque también me he encontrado con gatos, que enseguida los tienes aquí, en plan, hey, alguien nuevo, alguien nuevo. Y con perros con todo lo contrario, que es en plan, no me mires, no me toques, no estoy, ¿vale? No estoy. Pero como norma general, sí, diría es esa. Es, son energías diferentes. Uno tendrás que controlarle, en general, a un perro, no darle mucho pie a jugar, porque entonces lo más seguro es que se te dispare y no haya sesión posible. Y al gato, todo lo contrario. O sea, tienes que darle un motivo para que esté interesado, en que le hagas fotos. Tiene que haber chuches, un juguete, algo que investigar, tiene que oler interesante. Es, <coughs> O sea que sí, hay una diferencia ahí de base de cómo te acercas, ¿no? Y de cómo, cómo sí. llevas al tema. Mira, decía Aurora, <coughs> ellos sí que nos observan, siempre lo que vamos a, siempre saben lo que vamos a hacer, y es cierto. Tengo una tía sordomuda sordo que se entiende general con los perros y los gatos de casa. Es increíble. <risas> Sí sí. sí, sí, porque al final es eso, va un poco de, de, de, de la energía que tú transmitas, a que tienes que estar atento a lo que estás transmitiendo. Si tú ya llegas muy nerviosa a la sesión, vas a hacer lo que transmitas y, y, y va a ser un poco lo que, lo que te llegue de, de vuelta también. Y, y en esto pues se me ocurre que tiene que ver también con esto que nos ha contado Aurora. Es probable que sea porque alguien que es sordo-mudo observa un montón y está muy pendiente de muchas cosas aparte que yo estoy segura que se desarrolla mucho más el sentido o sea el sentirse el sentir el uno al otro que si que si, que si bueno eh, que si no puedes escuchar o sea que si puedes escuchar mm. que estás no pero estás como más el sentir y el y el estar observando no mm. y eso es lo que hacen los animales normalmente en nuestras casas para entendernos nos mm. siente que muchas veces es telepatía o sea yo, lo típico de mi perro que siempre sabía cuándo le llevaba a la calle y cuándo no, yo esto no, yo, pero si estoy haciendo los mismos sí, sí. movimientos a posta y él sabe que no viene, o sea, hasta sí, he cogido sí. la correa y me está mirando como, ¿dónde vas, alma de Dios? ¿Sabes? Si sí. sí, ya sé que no voy a ningún lado, ¿no? Sí. <risa> Tenían como diciendo, ¿te crees que soy tanto? Casi <risa> sí, total, total. Y luego ya descubrí la que y fue como, ¡pum! No, aquí hay... a <risa> mí pensando que investigaba algo, ¿sabes? Sí. En fin, pero hay mucho de esto y entonces pues eso, esa actitud, esa actitud no es solo con lo que haces, también es con tu con, con tu intención, ¿no? Si uh -huh. vas con actitud de, ah, no vengo tranquilo, pero estás como enfocado por dentro en, de esta yo voy a sacar unas fotos, que tal, tal, ta, a lo mejor tu actitud no es lo que haces tanto como tu actitud que ellas lo notan y que les parece como, este, ¿dónde va? No, no, no, no Sí, sí, sí. De hecho, al principio de dedicarme a esto es una cosa que, que me tuve que trabajar bastante porque yo soy una persona que siempre estoy como, me pienso un poco las cosas, tengo un poco de miedo, ay, voy a hacer un directo de Instagram, hay que tensión, todo hay tensión. Y al principio, claro, cuando empecé a trabajar para clientes me ponía mucha presión sobre mí misma, entonces iba más nerviosa las sesiones y tuve que aprender a hacer ese ejercicio de no pasa nada, solamente es una sesión de fotos, no es una operación a corazón abierto, ve tranquila, que si no está de hoy, pues quedas otro día y haces la sesión de fotos. Y, y desde que me trabajé en ir con esta actitud de no pasa nada, todo está bien, vas a disfrutar, te encanta tu trabajo, ya fluye mucho mejor la sesión. Pero si sí, te notas muchísimo cuando tienes el día y cuando no tienes el día. Sí, ¿qué vamos a hacer? Esto, ¿Cómo? pero Esto, fíjate, pues eso es una de las lecciones que tenemos que aprender de la naturaleza. Y yo creo que en este año, mira, en mi curso de maestría se lo, se lo he dicho, esto también. En este año más. Hay como dos tiempos. El tiempo lineal es el eh, schedule, me sale en inglés. El tiempo lineal organizado que solemos tener, el del calendario. A las 3 hago no sé qué, a las 4 hago no sé cuántos, 5, eh, hora de no sé qué, 7, hora del directo, ¿no? Sin ir más lejos. Eh, pero es, el, hora, es esa manera de moverse tan lineal y en compartimentos no es natural, no es el de la naturaleza, sí. existe otro tiempo, otra manera del tiempo, que es más con, con los flujos y sí es mucho más variable según el día, según un montón de cosas que te están afectando y que afectan a tu entorno y que, sí. bueno, sí. todo, ¿no? Y que moverse entre, los dos, eh, eh, moverse entre los dos tiempos es toda una maestría, y precisamente, fíjate, el, el tiempo de la naturaleza es más el caótico, el otro, ¿no? Y sí. nosotros ahí peleamos con eso. No, no, esto va a ser a tal hora, a tal hora, a tal hora. Y entre nosotros hay los que son súper organizados y además es que si no son organizados se les descoloca el mundo entero, ¿no? Y, y estamos los que nos cuesta un mundo mantener. <risa> um, pum, pum. Yo con esto de los directos todos los días a las 7 fue como... A ver, a ver si eres capaz, mapa, porque, porque es que pasan cosas, o sea, en mi vida pasan cosas y todo para que no, sí. no seas sea. por ahora vamos muy bien. Pero fíjate que este año, siempre pienso que a los humanos en general nos falta capacidad de fluir con ese otro tiempo. Uh -huh. Este año creo, o estoy viendo también, ¿no? que la naturaleza nos está imponiendo tomar conciencia de ese otro tiempo y que los y que el un poquito de tiempo estructurado que podamos mantener va a ser como nuestra balsa de, de para no ahogarnos en el caos de ahora para allí ahora para allá que covid todos para dentro fuera covid todos para fuera sí. ¿sabes? Todo... Sí, sin, poderlo, sí, sí. sin poderlo sin poder sin poder decir oye que tal día fíjate, pues, el gobierno ¿no? acaba de decir que tienen que ellos intentando mantener ese estatus, ¿no? A ver, vamos a estar todos hasta tal día. Sí, ya, bueno, ya, ya. Ya, ya, ya. Porque, porque no elegimos nosotros, tenemos que ir con el flujo, depende de cómo todo se comporte, nosotros, nuestros vecinos, la naturaleza, el famoso virus, en fin, ese es el otro el otro tiempo que ahora nos está imponiendo la naturaleza, me parece súper interesante, y... Nos man y man para mantenernos y no perder ahí, volvernos locos en ese caos, sí. estos puntos, ¿no? Pues como estos directos, a las 7 sí. o sí. cosas que sí. Sí, sí, sí. Y en me, me da... todo, el... Porque ah. los, animales, los animales, perdona, ya termino, por uh -huh. los animales tienen, los animales fluyen más con el otro, y sobre todo los gatos, que son fluir de energía continuo, más, fluyen más con el otro el, el otro horario que con ese. Pero, si les sabemos enseñar, también un poquito con el nuestro. Lo que pasa es que necesitan el otro, te diría que hasta para gestionar la energía necesitamos el otro. No solo ellos, nosotros también. Sí, sí. Y al final, todo esto vuelve a ser un poco lo que comentábamos al principio, el que, bueno, esto te está diciendo... Para, no solamente para, escucha, observa, que vas a tener que adaptarte a toda una situación nueva. Tienes que estar un poco a ver cómo, o sea, sí has puesto aquí que va, esto se va a salir el 15 de abril, el 20 de abril, lo que sea. Pero no, no, o sea, esto aprende que tienes que parar, observar, ir fluyendo con qué pasa. Y, eh, y es lo mismo, parar y observar. Yo eso sí que lo noté, lo noté mucho al principio. De, es que mmm, yo veía a la gente a saco con directos, vídeos, no sé qué, decía... Es que no, es que a mí esto me está pidiendo otra cosa, esto me está pidiendo un poco de, de asimilar esta situación. Y veía la gente que decía, a ver, aquí yo creo que hay más de uno que está haciendo como cuando te deja el novio y sales de fiesta cada día para no pensar, pues yo creo que la, la gente está un poco en esto, espero que se lo pase. Pero sí, sí, me daba esa sensación de que la gente estaba como de fiesta como para no pensar y era como, bueno, no sé, yo estoy en otra cosa, pero vale. Sí, no, y, y era otra cosa lo que pedía todo y lo otro ha sido más que nada huida. Sí que es cierto que mm. hacía falta un poco de información también, porque nosotros sin información como que la incertidumbre nos da más miedo aún, pero mm. es que hay muy poquita información, si nos damos cuenta, hay muy poquita información de la que se dio desde entonces que nos sirva todavía y quién sabe, es probable que la información que podamos dar, según qué niveles podamos dar ahora, por ejemplo, eh, organiza tu negocio para lo que viene pero si sí, hombre de Dios pero si sí, esto no ha pasado nunca antes ¿sabes? o sea ¿qué sabemos? lo que, ¿sabes? Sí. entonces tú yo creo que las respuestas ahora mismo están en estar presente y sentirte que es desde sí. ahí que vas a notar pues tú como bueno se me ha roto esto iba a hacer fotos pum el disco duro a no sé cuántos pues mira tengo madera me encantan las casitas de tal quién sabes sí. Sí. Y ahí estamos. Cada uno sí. ir haciendo lo que nos va pidiendo. sí es Bueno, es lo mismo, es lo mismo. Es estar un poco con el, con el pie un poquito adelantado, pero sobre todo estar donde estás. Muy consciente uh -huh. de dónde estás. Para saber hacia dónde quieres ir cuando empieces a poder ir a volar. Sí. Y averiguar mucho qué es lo que te gusta y qué es lo que te mueve, ¿no? Porque vamos un poco en piloto automático por la vida y, ¿y gente... Yo creo que hay gente que se habrá encontrado que, que no tiene aficiones ¿sabes? Y, y ahora que está en su casa solo mira ay, ¿qué hago? ¿no? Y, y gente que no sé, es como, no, a lo mejor no sabe lo que le gusta, es un buen momento para, para aprender de ti y ver qué es lo que te está gustando. Pues sí. Mira, con respecto al tiempo han hecho dos preguntas. Eh, Aurora decía, desde que estamos en cuarentena el tiempo cunde mucho más. Y luego Paqui decía, ¿qué va, qué va? Desde que estamos en cuarentena no me da tiempo a nada. Son, fíjate, esas, eso tiene que ver precisamente con el estar en presente o no estar en presente. Sí. Cuando uno está más en presente, menos preocupado por todo lo que es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que no sé qué, tal, tal estás en lo que estás, ocupándote de lo que estás. Pues a lo mejor Aurora, se me ocurre, lo, ahora nos cuentas Aurora, si es así, eh, todo este estado de emergencia y tal le ha llevado a, bueno, a ver, ¿qué tengo que tener seguro? Esto, pum. la comida de hoy que no sé cuántos, que la niña esté bien, eh, ya sabes, llegar, sí. yo qué sé, todo, tener, tener pan eh, eh, en casa, cosas muy de en presente, ahora voy a esto, ahora hago lo otro, todo, lo tal, y entonces el tiempo cunde mucho más normalmente. Sin embargo, si estás en plan, ay Dios mío, que tengo que tal, ay que no sé qué, y qué habrá sido de fulano, sí. qué de mengano, y qué ocurrirá cuando el tiempo se va mucho más y tiene su similitud con si te pasas todo el tiempo en las redes, el tiempo cunde mucho menos. Sí. Si, si te pasas, mira, Aurora me dice tal cual, cheque. sé que sé que es mucho. <risa> <risa> <risa> si estás todo el rato en las redes, el tiempo se pasa muy deprisa. Si estás en la naturaleza, el, el, el tiempo es mucho más lento. En la naturaleza, sí. es simplemente en presente. Es que en las redes, no es presente. No. No, y además muchas veces es de, crea ese sentimiento de casi de culpabilidad porque ves que los otros están haciendo cosas y tú no. Y, y, y a ver, si yo, al principio de todo esto estaba todo el mundo haciendo cosas y dice, todo el mundo está haciendo cosas y yo no, tengo que hacer algo. Y digo, no, no, espérate, yo estoy haciendo lo que, lo que me están haciendo, que es nada, asimilar esto, mis maderas y tal. O sea, no, yo estoy bien, no me tengo que sentir culpable porque estoy siendo coherente con mis emociones. Y muchas veces la gente, las redes, te, te, te hacen sentir mal porque parece que tienes que tener todo tu tiempo ocupado si ellos hacen y tú no haces, y si ellos son y no, si tú no eres, y si ellos tienen y tú no tienes. Y es como eso no es la realidad. La realidad es la que cada uno tiene y la que cada uno tiene que aprender de ella. Hola, Akaede. Kaede dice que así es? <risa> <risa> estaba ya ella <risa> es? esperar que ya os enseño yo un par de cosas sobre tiempo anda que no sabe ella poco ella es la culpable ¿eh? de que esté en todo este mundillo la culpable de que haya llegado a este directo es ella porque ya antes de ella nunca había tenido animales cuéntanos cómo fue pues yo vivía en un piso compartido de, de universitaria y me mudaba de Barcelona a, a Madrid un año y pasaba de estar en un piso de, de cuatro estudiantes supermovido y tal, a vivir sola, sola, sola por primera vez en mi vida y yo que no me había planteado nada de esto de tener gatos mmm, una amiga montó una protectora eh, puso la foto de CAE en Instagram y me nació y, y si lo adopto yo y me dijeron, vale, es una, es una gata no es un gato, pero sí lo puedes adoptar y yo Sí, sí, sí, sí, sí, sí. recuerda que lo hice bastante en secreto Y cuando llegué con la gata A casa de mi madre antes de irme de viaje Me decía, ¿eso qué es? Esto que no salga de tu cuarto, mañana te lo llevas Me decía ella Que ahora tiene cinco gatos <risa> Suele pasar, eso ese es el movimiento Gato felino, ¿sabes? Sí. Va poco a poco, al principio es como ¿Pero qué es esto? Y luego, de repente No puedes vivir sin ellos Más sí, de sí. con Caras de gatos sí. Sí, Exacto. sí, sí, yo antes de que llegara a ella, yo quería dedicarme a la fotografía de producto, a estar en, el, en mi estudio, sin nadie, tal. Y no, no, llegó ella y me lo revolucionó, me lo revolucionó todo. Y luego llegó la UMA y me lo volví a revolucionar. Así que. Oye, volviendo a lo de la, telepa de la telepatía. no, la de la, Lo de la fotografía. Mm. <ríe> Fan de tu madre, dísele <ríe> <ríe> eh, eh, Volviendo a lo de la fotografía. ¿Filtros? Filtros de Instagram, de Lightroom y todo esto, ¿no? A ver, yo, esto es como todo, es, es estética, lo que a ti te guste. Pero te digo una cosa, conserva siempre la foto original. Porque los filtros no dejan de ser una moda. Si tú tienes la foto original, eh, y luego le aplicarás otro filtro en el futuro que te guste, o no, o decidirás que te gusta sin filtros. Yo recomiendo, haz lo que te guste, no hagas mucho caso a HDR sí, HDR no, eh, filtro Valencia, un preset de Lightroom, ten tu, todo tu, tu Instagram en la misma línea. No, haz lo que te apetezca porque al final son decisiones estéticas, pero conserva la foto original sin recortar y sin nada porque puede ser que algún día te arrepientas de haberle puesto un filtro demasiado, porque son modas al final. ¿Y, y cómo, cómo conservas tú la foto original? Porque los, los teléfonos se petan. Ah, hay que ir descargándose las fotos, hay que ir descargándose las fotos, las que te gusten, y sobre todo, algo que digo siempre, siempre, siempre, y nunca entrego un trabajo si no es así, es imprime tus fotos, porque si sí, las puedes tener en la nube, en tu móvil, en tu disco duro, pero... Lo que te hace sonreír es ver esa foto por casa, y ver esa foto. ¿Estás que tus fotos son una chufa? Tú tienes una foto del fin de semana que te has pegado con tu perro en la montaña del lado de tu casa y tienes tres fotos bonitas, imprímelas, imprime tus fotos. Yo no hago una sesión sin entregar las fotos impresas, porque me parece que ahí, y, y además que creo que por muy digital que se vuelva todo, es algo que no se va a perder, porque. A todo el mundo le gusta decorar su casa con cosas que le gustan. ¿Y qué más te va a gustar que una foto de tu gato? Aunque sea para dejarlo en un álbum o... Sí, imprime tus fotos, guárdalas en algún sitio seguro. Y, y eso, es nada, imprímelas, imprímelas, imprímelas, imprímelas. Estoy muy cansina con esto. ¿Tú qué, tú qué, ¿tú qué sitio seguro utilizas? ¡Para! Yo las tengo en tres sitios siempre. Eh, las tengo siempre en, en Dropbox, en, bueno, en la nube, cada uno la que elija. Yo las tengo siempre en Dropbox. La tengo siempre en un disco duro externo que nunca toco. Y las tengo siempre en lo que esté manejando. Si me las he descargado, a lo mejor el ordenador. El ordenador me está más limpieza. Pero sí que tengo un disco duro que no toco. Que, que está ahí. Y cuando yo entrego una sesión de fotos a un cliente, lo que le entrego es una cajita con todas las fotos impresas eh, y un pendrive con, con las imágenes en ese pendrive. Y le digo, mira, este no es para que lo uses. Si quieres que te dé uno igual para que lo uses, yo te doy otro. Pero este es la copia de seguridad. Lo coges, te la descargas en el ordenador, te la descargas en tu disco duro y esto lo guardas en un cajón y no lo vuelves a tocar. Porque es donde van, a, es el sitio seguro de las fotos. No lo uses para pasarte películas, ni música, ni nada. Ese, ese, ese pendrive solamente es para esta sesión de fotos. Para que lo tengas siempre de recuerdo. Oye, y para los que somos como yo, yo tengo el teléfono petado. Y no borro nada. Y tampoco, y tengo también petados el Dropbox y el Drive. Con lo cual estoy ahí como diciendo, esto te, tiene que cambiar, Maribí, Tienes que hacer las cosas distinto. Pero es que encima, en las del, las del teléfono, me encuentro con que yo soy de esta, no, no, un poquito más aquí, Ta. no, no, así, ah, y luego me encuentro como con cinco fotos, que es la misma foto, ¿sabes? Uh -huh. Pero a veces un poquito el tono, a veces tal, ¿tú cómo eliges? Es muy importante, mira, lo que dices tú, de que tú tienes la misma foto y la haces varias veces, esto es muy importante para aprender fotografía, yo siempre recomiendo también a la gente que, que viene a los cursos que hagan la, la misma foto desde diferentes puntos de vista, o encuadres, o lo que sea, y que las revises y te plantees, ¿cuál te gusta más y por qué? Porque mirando es la manera de educar al ojo a aprender eh, fotografía. O sea, esta foto me gusta más, ah, sí, porque aquí veo que el gato queda súper bien encajado, en cambio en esta otra se me ha quedado muy ladeado, tal. Antes, cuando solo teníamos un carrete de 24 fotos o de 36 fotos, te pensabas mucho más de hacer, de hacer una foto. O sea, te fijabas en lo que estabas viendo. Ahora somos como máquina, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Siete fotos, iguales. Y dices, a ver, si no te has movido ni del sitio, ¿por qué has sacado siete fotos? Porque no estás pensando en lo que estás haciendo, no estás mirando la imagen. Entonces, eso, revísalas y revisa cuál te gusta más y por qué. Y el resto, pues las borras y te guardas la que más te guste. Pero es muy importante eso, ver revisarlas cada vez que hagas una foto. E intentarla no disparar. Ah, es, ¿qué, ¿qué viene a el gato? Pam, pam, pam, pam, pam. No. ¿Qué viene a el gato? Pam. Desde aquí, pam. En horizontal, Pam y luego la revisas y, y con la luz el, el, con el, si es con el móvil te da la oportunidad de si pinchas aquí te vas te sale todo con una con una cantidad de luz de, si pinchas aquí con otra cantidad de luz claro ¿no? claro ahora además que tenemos tiempo es una muy buena oportunidad para eh, aprender cómo se usa la cámara de tu móvil que muchas veces ponemos también en modo automático y ahora el, los, los el móviles que vienen con una cantidad de opciones que no sabemos ni manejar. Pues ahora que tienes tiempo, mira, pues usa el modo retrato, usa el modo, no sé, es que el modo deportes, que cada móvil le llama de una manera. Usa a ver en automático, a ver o el modo noche, a ver en qué se diferencia. Y planteate qué está cambiando en la imagen cuando usas una cosa u otra. Quizás es el enfoque, quizás es la luz, quizás es. ¿Sabes que tienes tiempo? Elena, ¿Oye? Hola. El momento de los aplausos. Ah, Oye, ¿quiénes no se oyen? No se oyen, pues te llevo para que los escuches. Oye, muchas gracias por tomarte este té con nosotros. Ha sido súper interesante y hay quien ha pedido un curso contigo. <risa> Yo me uniría. <risa> <risa> Tendré que preparar algo. ¡Aquí <risa> me no soy muy oigo, fuerte Te enseño igual. <risa> Chao.